Happy New Year. I'm Sarah Bond and I lead XBOX's Creator Experience. I was really glad when Phil Spencer asked me to participate in the Not Alone Challenge because someone close to me has actually wrestled with depression for over 20 years. And as part of getting to know her and working together, she shared with me that it was only when she came to Microsoft that she realized that she didn't have to wrestle with that depression alone. I think that's an incredible story but i also know that many people don't have that opportunity and that's gotten to be even more true for many people during covid-19. and so, in the new year, i encourage you to reach out to learn to go visit the notalongchallenge.org website and see how you can participate and help others as they wrestle with their own mental health. bueno, pues como habéis escuchado a bon, Zalabon, nuestra vicepresidenta, por supuesto electa eh, una mujer increíble voy a decir lo que lo que estamos viendo aquí en el tweet este es la traducción digamos orgulloso podría haber puesto orgullosa eh, pero bueno es el, el traductor de Google Google me parece que que va a tener que retirarse. No sé. Que lo vaya pensando. Orgulloso de apoyar a Not Alone Challenge. Junto con Phil Spencer, Strausselnik y eh, DC, DC Bitcoin. Eh, nadie debería luchar solo con la salud mental. Visite along challenge ¿eh? org para ayudar a promocionar recursos gratuitos a los necesitados quiero volver otra vez a repetir porque también lo ha hecho el propio phil spencer que le ha agradecido a los de playstation sobre sus mandos adaptativos que muchos simplemente por echar mierda ya me imagino yo a los plátanos y a toda esta gente haciendo memes sobre algo que, hombre, para una vez, ¿eh? sepan disculparme, pero para una vez que Sony hace algo bueno, en este caso un mando adaptativo para las personas con discapacidad funcional, eh, pues es... A lo mejor puedes, puedes achacarle de que lo hayan hecho tarde, pero quizás no sabían cómo hacerlo. El caso es hacerlo, eso, eso es lo importante, el caso es que lo han hecho y eso con eso me quedo. Bueno, y ciertamente, como he dicho antes, eh, estos días, desde este martes hasta el domingo, voy a intentar reposar lo máximo posible, me, quitaron un bulto de, del muslo, de la parte de abajo, de, de atrás del muslo, me es casi imposible sentarme muchas veces. Eh, y duele bastante. ¿Os acordáis de, de la fiebre que cogí? Pues todo venía de, de, de, del peor momento, digamos. ¿no? Bueno, ahora no voy a perder mucho tiempo. Yo sinceramente veo algo positivo en que xbox haya gastado tanto dinero en, en, en personas con discapacidades y que sony por fin se decida hacerlo me parece una muy buena noticia así que hoy las dos grandes noticias tanto de xbox que como veis y como la propia Sarah Bond ha dicho que es nuestra gran gran vicepresidenta eh, siguen todavía muy concienciados con, con otras cosas. Sony pues se ha metido también en, el, en la piscina y ha decidido hacer su propio mando adaptativo y desde aquí solamente podemos decir que es una gran noticia. Bravo a Sony y bravo a Xbox por las cosas que están haciendo ...en este tema... ...nos vamos a ver dentro de un rato... ...en un gameplay... ...esto quiero que lo toméis... ...en consideración... ...quiero tomarme este... ...día 10, 11, 12, 13... ...hasta el 15... ...de enero... ...para poder tomarme la medicación... ...la mocidina, que es un... ...antiinflamatorio... ...para la herida que tengo... ...en el muslo... ...que prácticamente me hace... Eh, muy difícil estar eh, sentado aquí grabando muchas veces me cuesta la misma vida eh, ¿os acordáis de, de la fiebre? que yo, había un vídeo en el que lo grabé prácticamente con fiebre y desde entonces eh, eso se puso bastante mal tuve que ir al médico me lo operaron, me lo quitaron y ahora por supuesto tengo que reposar y ya está bueno empezamos el 2023 guay <ríe> bueno amigos disfrutarlo y ahora nos metemos en harina como decía Chema el de barrio Césamo ahora nos ponemos con un gameplay guapo y vamos a echarle unas cuantas partiditas hasta el próximo programa hasta el próximo gameplay que lo podremos dentro de un rato